Continuamos en su espacio de mañana, y qué interesante, pues nos encontramos en la entrevista central en el Café Caliente, estamos eh, con el presidente electo de la sala capitular, y todas las expectativas que se esperan, eh, muchas esperanzas, si se quiere, debatíamos el tema... Por el tema, eh, valga la redundancia, juventud y lo que se estila y la tendencia, lo que Francis entiende que no necesariamente tiene que ser así. De todo esto estaremos hablando y dándole los buenos días y la bienvenida a Richard Tejada, presidente electo de la sala capitular del Ayuntamiento. Buenos de días, Richard. Gracias, eh, gracias. Me place mucho que dentro de la función pública municipal eh, tenga un nuevo eslabón porque todo regidor es, propi es propiciador de poder ser ¿Sí? presidente. Pero antes vamos a darle entrada a un cafecito para que entonemos. Ah, claro. Buenos días. Buenos días, Francis. Buenos Buen días. Día. No, tú sabes que este programa para mí, gracias. Este programa para mí es con lo que yo me levanto. Yo decía, he venido unas cuantas ¿Qué? veces y decía que cuando yo este me despido, es tu programa pero favorito. favorito, pero realmente. ¿De verdad? Pride time. Ah, okay, Pero bien, claro, creo. nosotros <risa> okay. cada vez que nos levantamos Salud. vemos el programa Porque aquí con ustedes uno se informa Salud. Y sale a la faena a hacer los trabajos Y ya tú tienes una tendencia de por dónde anda la ciudad Y por dónde anda el país Entonces, Pero a mí me gusta, me gusta el programa Y que me inviten para mí es un privilegio porque me siento conmigo qué bueno, gracias eh, Danos un briefing, una, una explicación ¿Qué sucedió el viernes? Que como cada año el Consejo está convidado a producir una asamblea especial o una sesión especial donde. Extraordinaria. Donde, especial, la extraordinaria tienen otro concepto. Especial, porque está definida única el 16 de agosto. En cuanto a las propuestas de plancha, o oh, habían otros contra quién. Competiste. No, fue plancha única, porque recuérdate que para esta fecha se estila lo que es el, el convenio ah, de los partidos. la fórmula partidos, especial de, la la que Peña Gómez aquella vez. Sí, para evitarle sangre al país, porque siempre se estilaba que en la elección de los bufetes, las, los intereses, las pugnas, eh, habían dado como traste a agresiones, muertes. Entonces los partidos en esa semana se ponen de acuerdo para lo que es la regla de oro La regla de oro no es más que darle potestad al partido que tenga mayoría Para llevar las autoridades del bufete Sean de su, de su partido, sea de su bloque O hacer un híbrido como hicimos aquí en San Francisco eh, Todavía el jueves no había nada específico Porque mi partido le dio la potestad al alcalde Porque los partidos pueden tener la prerrogativa de llevar su candidato en el caso del que es el PRM, pudo haberlo decidido en la Comisión Ejecutiva, pero como ya tenemos siete meses, ya esto es rápido, le dieron la facultad al alcalde para que armara un bufete donde se pudieran hacer los trabajos que, salían, que fluyeran. Entonces, dentro de los acuerdos y convenios, salió el nombre de nosotros, porque tal vez por la preparación que hemos tenido en estos tres años, a nivel internacional, local y todo y todos los que hemos hecho y que hemos sido un ente transparente y que estamos eh, cónsonos con los regidores y que hemos conectado con todos los regidores Richard, hablar de transparencia, de ser imbatible y a propósito de todos los escándalos que ha venido escenificando la sala capitular en San Francisco de Macorís y que da vergüenza para nosotros los franco que nos duele este pueblo escuchar eh, los casos que se han venido presentando en índole de corrupción o de temas o sobornos si se quieren ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué podría pasar en un ejercicio tuyo como presidente de este Lo tiempo? primero que nosotros como fiscalizadores haremos las indagatorias pertinentes para realmente tener lo, el fundamento para expresarnos, porque está bien, si bien es cierto, que la persona hizo una denuncia, no menos cierto, es que nosotros por las vías legales no hemos tenido ningún tipo de, de medio probatorio, ni se ha dicho, bueno, cuando llegué aquí al canal dijeron que había aunque algo, pero no lo he visto, o sea, nosotros como órgano no podemos regirnos por el rumor, sino que nos empoderen con la, los medios probatorios, nosotros como consejo nos abocamos a revisarlo y hacemos lo que es una declaratoria como regidores, porque cuando tú señalas un regidor, la ciudadanía con su morbo No dice el regidor tal Dice los regidores son estos Entonces en esta nueva gestión Nosotros vamos a relanzar el consejo Nosotros vamos a acercar el consejo A lo que es la ciudadanía Porque además de fiscalizadores y normativos el regidor, es el funcionario de más cercanía con la ciudadanía. Porque tú no ves un diputado todos los días. No. Tú no ves el alcalde todos los días. Tú no ves un, el senador todos los días y el presidente mucho menos. Aquí Ahora, los el... regidores tú lo ves todos los días en las calles. Porque son los que van a los sectores, son los que van a los barrios, son los que hacen todo. Entonces, yo pretendo, primero, modernizar lo que es el Consejo. Segundo, acercarlo a la ciudadanía y ganarlo el respeto, porque somos sus representantes en la sala capitular. Richard. Escuchándote, te estamos tomando la palabra. Claro. En tus expectativas respecto al funcionamiento del Consejo frente a, a las iniciativas de la, alcaldía, de la Alcaldía de San Francisco, ¿es la posición de ser mayoría en favor del alcalde o asumir con responsabilidad las cosas que competen a la sala No porque el alcalde la quiera Mira, yo creo que es eh, representativo más que todo Que todo lo que venga, iniciativa o no Porque recuérdate que somos un híbrido Somos el, del PRM, que somos mayoría Y un y el vicepresidente es del pero PRM Pero no hemos sentido ese peso que debe de tener sí, la sala pero, Sino que lo que se ha visto es complacer No, pero recuérdate que yo inicio mis funciones hoy o sea, no, no, no. tú no puedes inmigrar no, a, que, a lo que años. yo pudiese hacer. No, no, tú tienes tres años, miembro de un consejo que claro. son siete, y ustedes no han producido, que yo sepa, nada que el alcalde tenga que reformar o mejorar. Sí, nosotros, en mi no caso, no pues, nada. Mi, sí, claro que ¿Qué eso sí. le ha frenado? Nos, no, yo no. Nos somos consejo. un consejo. Sí. Ahí se han frenado muchísimo, muchísimas cosas, eh, lo, lo de las preguntas que se querían hacer. O sea, nosotros, siempre y cuando sea en favor de la ciudadanía, en favor del pueblo, nosotros, sin importarnos las críticas, nosotros apoyaremos los proyectos. Ahora, cuando sea en detrimento, nosotros los enfrentaremos porque realmente nosotros tenemos eh, carácter. Y nosotros vamos a asumir con responsabilidad nuestro rol, porque nosotros tenemos un sector ahí, que es la juventud. Nosotros tenemos todos los adultos y nosotros tenemos un pueblo que está esperando que nosotros lo hagamos bien. Del viernes a la fecha, nosotros hemos recibido llamadas y comisiones de todos los sectores, poniéndonos a la disposición, eh, diciéndonos que, que, que el pueblo tiene una expectativa que necesita que ese consejo sea, sea algo diferente, que sea eh, un vínculo, que, que pueda sentirse orgulloso, porque realmente no es que se ha hecho nada malo como órgano. Ahora, que no, no ha estado conectado a, a lo que es su función, que es representativo de la ciudad, y nosotros vamos a, en ese sentido a, a relanzar lo que es la política del Consejo Municipal. Richard, eh, hablabas de juventud y, y decías que realmente la tendencia... Eh, es como a buscar rostros nuevos y no necesariamente a la sangre nueva que se refiere Danilo Medina eh, el señor Hipólito Mejía estuvo por acá en San Francisco de Macorís y habló hasta de galletas eh, es, me imagino se reunieron que conversaron de qué se trató qué motivó la visita del precandidato del PRM así es mira la visita salió por el asunto de la Z, porque era algo más de trabajo una rendición de informe de qué estamos haciendo el H20 en la provincia de Duarte con, porque ya tenemos los padrones de, para la convención que es el día 6 y estamos haciendo lo que es los levantamientos para ver eh, el, qué tenemos realmente en cada zona y esa era la, la, la visita, si okay. ves mis redes yo no subí una, una foto sí. hasta que no fuimos en la tarde a lo que es la transmisión especial de la Z101 desde el parque porque ya era público no iba a salir nada pero al presentarse la coyuntura y con el alcalde, y nosotros que fuimos a la vía para que el, el precandidato Hipólito Mejía fuera a la transmisión, entonces ya se hizo público, si nos sentamos, él se siente muy orgulloso de que fuéramos electos, porque para nadie es un secreto que del 99 a la fecha yo he sido un del equipo de Hipólito Mejía. Ahora, en cuanto a lo que tú decías de las galletas, Hipólito es una persona jocosa, Hipólito lo que quiere decir es que él no se va a meter en los problemas de los partidos porque ese ha sido siempre el problema, que los partidos se inmiscuyen en lo de los otros para incidir y crear condiciones. Hipólito es una persona respetuosa. Ese es un problema del PLD, lo que ellos hagan es su asunto. Ahora, el ¿cuál es la, la prerrogativa de Hipólito? seguir revisando los padrones, seguir demostrando que tenemos el 70% y que va a ser el candidato y que va a ser el próximo presidente va, de la República. Él va a ser el candidato posiblemente porque dijo en un momento, y no nos vamos a enf enfocar en Hipólito porque sí, le claro, para claro. ti, pero debo decir esto, él va a ser el candidato y va a ser el presidente según nos se expresa acá, porque él dijo que si, si Danilo Medina era el candidato, no iría a elecciones Entonces al parecer que ya como no será Danilo Medina El precandidato, pues entonces ahí bueno, se inspiraron él lo dijo en un momento Donde veníamos con un nuevo partido Realmente tú sabes que en el 2016 El PRM no tenía los recursos Porque lo que nos dieron fue 20 milloncitos de pesos No, pero fue hace un tempecito Él, cuando... no, él, lo di, él dijo es, esas, esas palabras Cuando él fue precandidato con Luis Abinader Cuando veníamos teníamos meses de haber estado el PRM, y él decía, pero a manera de chance, como decía lo de la galleta, lo que pasa es que todo el mundo sabía que en ese momento el presidente Medina era imbatible y si él iba a, a una repostulación no, no había forma, porque estaba en su mejor momento, ahora es diferente, ahora puede ser quien sea, y el PLD va para eh, fuera del, del, del, del Estado. Mira eh, Richard, regresándote a, a la sala capitular, Recientemente he tenido a mano, no lo he leído completo, la rendición de cuentas de esta de este año de gestión del alcalde. ¿Cómo tú lo valoras eh, en términos de inversión y de realización? Mira, nosotros todos los años, o ¿sabes que En el medio de la euforia y de, la, y de las expectativas de quién va a salir uno y lo que es el cabildeo para decir para el asunto de la, de la, de la, de la conformación parece de que no hubo mucho cabildeo esta vez que tú fuiste muy suave, muy suave no, te decía ahorita bueno sí en lo que es la lucha interna pero te decía ahorita que todavía en la catedral no se sabía ciencia cierta de que, de que pudiésemos ser nosotros porque había un impasse con la vicepresidencia que queríamos hacer un híbrido pa, para la gobernabilidad y se quería otra persona y se llegaron, eh, ellos, eh, había que dejar lo que se pusieran de acuerdo para, para que ellos eligieran quién iba a ser el, el vicepresidente Entonces uno lo que estaba enfocado, pero ya tenemos a mano lo que es el, la rendición de cuentas Para estudiarla y para expresarla en ese sentido sí. Porque tú sabes que en ese momento, con la euforia y el trabajo que se estaba haciendo para para conformar Uno le presta poca atención a lo que Te es eh, la rendición una, de cuentas una cuenta. preguntita adicional a Carolina en cuanto a lo que es este año que inicias como, como cabeza de, de grupo, eres regidor, representará a los regidores en la sala capitular y hay temas que están pendientes. En la, tenemos que hay parques por reconstruir que fueron... Sí intervenido y no sabemos si tenía presupuesto, si estaba eh, pautado. Al parecer, ¿A cuál usted se me refiero al Juan de Dios Ventura Simón, que sí, es el ten, parque... Tenía, tenía una partida, va, va a ser dividido en dos. Ya, una parte entonces, para este año y otra parte para, para el nuevo presupuesto. Entonces, tú estás cerca, asumiendo... Un mes antes del inicio de los trabajos para la conformación no, de, de, del presupuesto. Del presupuesto realmente ¿Ustedes sí. han convocado algún cabildo abierto para los fines del presupuesto participativo? Recuérdate que es, es el Departamento de Desarrollo Comunitario quien convoca y no, nos invita. Y tengo nos entendido invito, que no, no, no. no. Y nos yo, tengo la, yo tengo la ley, sí. a, instruyete. Con respecto al presupuesto participativo. Los cabildos abiertos sin ustedes. Sin la sala. No debe estar la sala. Entonces, pero quien convoca, porque quien tiene la, las, las hojas de, lo, de, los, de las fuerzas vivas uh -huh. es el Departamento de Desarrollo Comunitario. Es quien organiza, pero claro, siempre y cuando con, lo, con, la, con el Consejo de Regidores en, en Mancomunidad. Porque okay. precisamente lo que procuro es que ustedes me digan, porque no he vuelto a escuchar. La, no, se, se han, el año se, pasado, han estado, se, hicieron, se hicieron. Se hicieron, no se hicieron, se hicieron. Yo. A veces digo de la administración y me quejo y lo he hablado, que en Casa de, de Herrero, Cocina de Palo, todo el mundo entendía que el alcalde iba a ser el más mediático en cuanto a, a, a su ejecutoria. Y el alcalde, las cosas buenas que hace, no, no, siempre no, le he hecho no la enseña. En cambio, salvedad. con nosotros, yo todo lo que hago, y por eso he sido premiado internacionalmente, todo lo que hago yo lo subo porque la gente quiere saber ¿Para qué te eligió? ¿Qué tú estás haciendo? Bueno, ahora va a tener bastante tiempo, ¿Qué un tú año, estás haciendo? Claro, pero, pero eso nos gusta. Nosotros decíamos en, en un programa de radio que estábamos a las 7 de la mañana que algo que me va a caracterizar es que ese Consejo de Regidores va a ser público y va a estar en todas las redes. Le vamos a crear su Facebook, su Instagram, todas las redes para que la gente en todos los sectores sepa qué está haciendo, cuáles resoluciones, cuáles ordenanzas, todo, y sepa, mira, Richard vino y hizo esto, esto, esto, que ya cuando venga a la rendición de cuentas, no, pero Richard no debe hacerlo porque ya nosotros sabemos mes por mes qué se hace en las dos sesiones que, que, que estila el proceso. Medidas e bueno, inmediatas pues sí, que sí, vayas a... Eso es primicia, ¿eh? Muy, muy bueno. <ríe> Medidas, inmediatas. <ríe> te, te estamos tomando el eso, eso es primicia, por eso yo dije que yo voy a reformar, que yo voy a relanzar, porque... Yo por un sector que yo represento que es la juventud, aunque yo decía dentro de, de mis declaratorias que este es el año del empoderamiento juvenil. Porque en mí, y, y no quiero que me lo tomen a mal, represento a todos esos jóvenes que ¿Cómo siempre... ¿Cómo se llama el encargado de juventud de aquí? Eh, el presidente de, de la juventud, no, no, Nelfi Molina. Nelfi. Él no, ha querido hacer muchas cosas Pero no le han dado apoyo Yo espero que eh, tú... Exactamente, pero es por los recursos Porque recuerda que lo que le toca Es por el 4% de salud y género Y, cua, y, y se hace, la mayoría de las cosas se hacen por ahí Imagínate Y no que... tienen presupuesto Ahora, ya él tiene un presidente Que va a pelear por lo que es La, la juventud, el deporte y la cultura Directamente, o sea que ya Él va a tener como, como funcionario Más apoyo dentro del consejo Porque dentro de cuando estemos elaborando El presupuesto del, del año 2019-2020, ese, ese, ese, ese monto para el Departamento de Juventud debe estar ahí, porque nosotros tenemos que hacer muchas charlas, muchos seminarios. Eh, ¿Y por qué no? Porque el, el, el ayuntamiento tiene un parabeca un para, beca para eh, jóvenes de escasos de recursos. De Aquí no se ha hecho, porque los recursos que se estilan se han ido más a obra que otra cosa. Pero ya eh, llegó el momento de que se apoye la juventud y que nos den los espacios que nosotros nos merecemos por capacidades, como decía Franklin. No, eh, Richard, Francis. Tienes un gran compromiso y, y te y lo voy a poner. Reto. Sí, Yo y tengo un, re, reto. un reto y un gran compromiso lo te lo, lo iba a poner. A que, sí. que vaya a aflojar. O sea, hoy está Pero aquí, vienen muchas cosas Rich, buenas. Eh, hoy estás aquí como presidente electo el viernes, tiene dos días. Y así nosotros esperamos que en los meses próximos, cuando termine tu mandato o tu periodo eh, como presidente de la sala... Eso que nos está diciendo hoy se ha cumplido y que lo recibamos es. pues con mucho positivismo porque hay que ser objetivo y reconocer cuando las cosas están bien. Te deseamos que te vaya muy bien, claro. el pueblo dominicano, Franco Macorizano, y estará no muy pendiente. Y Como yo joven. sí, sí, y también estaré ahí viendo Me todo pongo lo que. A la no, la orden a no, no, tú eres claro. un, va a ser un jurisconsulto para <risa> nosotros. Porque tú sabes mucho de municipalidad. Bueno. Muchísimas gracias. Éxito. En tu gracias. nueva etapa. Yo sé que del del corazón usted, de corazón usted lo sí. Claro. Claro que sí. No, ustedes no se muevan, regresamos en breve, que hay más.